Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo a todas las personas lindas que nos están mirando. Voy a empezar hoy, súper agradecido a todas las personas que Hermano, nada, Mercedes es, es, es un chaval que, que siempre ha sido eh, fanático, fanático al, a la música. Bro. Yo desde que tengo 12, 13, 14 años siempre eh, andaba con el m 3 puesto las 24 horas del día oyendo a todo tipo de artistas. Eh, de primer nivel, de segundo nivel, de, de tercer nivel. Yo empecé en esto de, de la promoción en la calle, eh, Empecé en la discoteca, en... sabes, Por pues la GAE, de memoria en memoria. Hasta que me encontré con... con el Nene, que es uno de... de los fundadores de paga en Cuba, y... Vio el potencial que, que tenía yo, ¿me entiendes? Y ya, y hablamos y eso, y hasta que me dijo: Mira, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer una prueba de un mes, un mes y vivo, a ver, ¿me entiendes?, a ver qué pasa. Y en dos semanas, como, como, como decimos los cubanos, matar la competencia. En dos semanas, eh, marqué la diferencia. Yo soy mi champú, ¿me entiendes? Todo lo mío tiene que ser de Buti. Si eres de Buti, entonces no me identifico. Y ya desde la primera semana fue eh, impacto, ¿me entiendes? Impacto en la calle. La gente dice, pero ¿quién es? Pero, ¿qué es esto, coño, pero? Qué bueno está. Entonces, subió esa química y ya, eh, me quedé con los paquetes y así fue como verdaderamente nació eh, Michelle Buti y Omega, ¿me entiendes? Se puede decir que soy la gana de paquete porque es el, eh, el que se encarga del de 80% de la publicidad del paquete. Como tal, lo, lo que mueve en Cuba es la farándula, ¿me entiendes? Eh, son los artistas, el que hace reggaetón, eh, el que hace salsa, por, porque son personas que tienen seis horas, ¿me entiendes? Y a través de esos seis horas uno también se vende como, como paquete. Todo es recíproco, ¿me entiendes? Ahí se el vídeo de esto con las heridas esas ahí y gente nos lo vieron. Wey. Vamos a hacerlo, vamos a hacer algo diferente. Claro, sí, claro. Ahí el tema está fresco. Pues tú lo a el a pasarte, te voy a pasar el video y el tema. Oye, dale, dale, metele, metele. Y, y un comisum de un tema que vamos a asustar ahora. Vamos a pasar también. ¿Vas? Dale, metele, metele a todos. a hacer tres cosas ahora. No digo, eh, a ver, eh, no voy a dar con este porque. El bosque repartero, con este boque hace, no sé, música fusión, este boque hace rumba, todo, todo, todo, el que haga música y todo, el que sea cubano, me entiende, yo trabajo con él, porque verdaderamente el objetivo mío es eh, lograr que la música cubana, me entiende, eh, pueda pueda, pueda caminar por todas las provincias, me entiende, y darle una plataforma a todo que haga música para distribuir su música, me entiende. Aquí en Cuba hay un jefe urbano que la juventud le llama Ramofa, que, que verdaderamente es el reggaetón que se inventó en Cuba, ¿me entiendes? Esa música es como, se puede decir que es del de folclore cubano por, porque fue creada aquí. Y el primer objetivo mío es llevar esa música a otro nivel. Que solamente no, no la canten el que sea urbano, el que sea la calle. Que, que también pueda cantarla, un, un ejemplo, eh, Buena fe O okay, que eh, eh, gente de zona pueda, pueda hacerlo, ¿me entiende? Yo me cuido mucho y yo, ¿me entiende? Cuido mucho eh, el paquete ¿Por qué? Porque el paquete es lo mismo que lo coge un niño lo, lo, lo mismo que lo coge, ¿me entiendes? Eh, una se, eh, señora mayor Yo no pongo ninguna canción pri, pri, primeramente que tenga eh, malas palabras No pongo ni, ni, ninguna canción que que incite, me entiendes, a alguna persona a hacer algo que, que no esté, me entiende, que no esté sobre la ley, me entiende. Es decir, yo. Eh, canciones que no, que no sean instructivas, me entiendes, yo no las fondo porque el objetivo es la superación de la, de la, de la, de la música cubana, me entiendes. No poner algo ahí que cuando tú lo cojas tú digas, coño, esto no sirve, coño, pero ¿cómo me sirve poner esto? No, no, no, no. ¿Me entiendes? Es decir. El objetivo es vender el producto con la mayor calidad posible, ¿me entiendes? Es decir, que el producto salga bien, ¿me entiendes? Como tal, el paquete, cuando yo entré, tenía, eh, cómo Como decir, eh, Se puede decir que un orden. Y yo entré y ese orden lo cambié. Y... Mucha gente dijeron, pero mi chico compadre, tú estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y si la gente no, no, no lo acepta yo, si lo está porque, ¿me entiendes? Eh, el cambio siempre tiene que existir, bro, siempre tiene que, es siempre uno tiene que ir desarrollando ideas, y yo vengo con, con, con ideas frescas, y yo te digo que esto es lo que voy a caminar, ¿me entiendes? Nada de eso.